Estamos con Benjamín Cantero, técnico de campo de Agrobarcenilla, en la provincia de Palencia. Los muchos años de experiencia hacen de Benjamín un experto en este cultivo. Polarpec más Mohican 50, pues se los recomiendo porque tenemos un problema importante, sobre todo de vallico, vallico resistente, prácticamente en toda la provincia. Y está comprobado de que es una solución prácticamente al 100% muy segura ...si lo aplicamos en la preemergencia de las malas hierbas. Tú decides Ascensa porque eres imparable.